Hola, bienvenidos, muchas gracias por la visita, hay una opción en Windows para que cuando estemos en una conversación vía cualquier aplicación o programa de comunicación, se reduzca automáticamente el volumen del resto de sonido, ya sea sonido de sistema, vídeo, música, en fin, lo que sea. Vamos con ello. Vamos a ir a la bandeja del sistema que está en la barra de tareas y vamos a pulsar con el botón derecho del ratón. Vamos a configuración de sonido nos vamos a deslizar hasta la parte de abajo para encontrar más opciones de sonido. Ahí vamos a hacer clic. Vamos a entrar a la pestaña de comunicaciones con un clic de ratón y aquí lo tienen. Creo que por defecto venía 80, con lo que se quedaría el 20% solamente del volumen total. Si quieren que se reduzca la mitad, aquí tienen el 50%. Si quieren desactivar por completo todos los sonidos, excepto el de la videollamada o llamada o la aplicación de comunicación que estén utilizando, pues lo desactivan aquí, desactiva el resto de sonido, ahí lo pone. O que no haga nada. Esto ya no hace falta explicarlo. A mí la verdad que con el 80% me va bastante bien. No se olviden de darle a aplicar y aceptar. Tampoco se olviden de mi like. Un saludo y que tengan un buen día.